Tú hace desapareciste y ahora con Mbappé tú jugaste al despiste. Porque tú te fuiste, me dejaste solo y triste. Tuve que cambiar de sed y de tablero. para no mirar tus fotos y ninguno de tus juegos. Por la noche prendido y perdiendo el ego. Dime cómo haces para volver a estar como antes. Viajando por Marte para poder recordarte. Yeah. Ya no sé qué hacer, el círculo se cierra y no paro de correr. Quisiera llegarte, pero yo soy lo primero. Fluyendo por el espacio en gravedad cero. Intentas hundirme, pero no eres lo que quiero. Ya nada de esto es lo mismo, lo nuestro fue pasajero. Vendía ilusión y yo fui tu único cliente. Tu fiel creyente no se lleva de la gente. Ya era la verdadera, se quedó grabado en mi mente. Gracias que no tuve que lidiar hasta los 20. Flotando por el espacio me tienes perdido, ya no me salen ganas ni de volver a ser tu amigo.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 un dime pero no eres lo que quiero Ya nada de esto es lo mismo, lo nuestro fue pasajero